Módulo académico de aprendizaje Ecuaciones diferenciales, Unidad Didáctica 3, Transformada de Laplace y las series de Fourier. La transformada de Laplace es una técnica matemática para resolver transformadas integrales. Es un operador integral que resuelve con integrales impropias. Cambia una función en una variable de entrada en una función, en otra variable de salida. Se usa para resolver ecuaciones diferenciales, lineales y ecuaciones integrales. Se debe manejar de forma clara conceptos como derivadas integrales y fracciones parciales. Por tanto, si tiene dudas con dichos temas, debe hacer un repaso en los textos de cálculo y de matemáticas básica, para reconocer los elementos que se detallan en el desarrollo de esta unidad didáctica.